Uh, bueno, yo le entregaría un mensaje, o hay un llamado al pueblo de Italia, que tenga conciencia, que tengan conciencia eh, eh, con lo que hoy día están haciendo, con nuestro planeta. Eh, ustedes tienen la virtud y la, y la posibilidad hoy día de tener recursos, de tener empresas tan grandes y exitosas como en él, que hoy día ya se han transformado cierto, en una transnacional, que le llamamos nosotros. Eh, y bueno que participa también en una cantidad menor el, el, el estado italiano que tenga mucho cuidado ¿cierto? con los emprendimientos de este tipo que se van a hacer en el mundo principalmente en la Patagonia esta Patagonia que es de todo que es de todo no, no es solamente de los torterinos de los iseninos, de los patagones es de todo el mundo aquí existen las reservas de agua más grandes del mundo y que en algún momento a lo mejor nosotros vamos a tener que ser manos estos recursos de agua pero si instalamos represas acá vamos a estar poniendo en riesgo eh, este lugar de la Patagonia. Y no solo por el tema de instalar represas, que va a haber aquí un gran desastre desde el punto de vista ambiental o cultural, sino también con el tema estratégico-bélico. Eh, cuando existe conflicto en, en, entre países, ¿cierto? ¿Dónde se ataca primero? Eh, ¿Dónde están las generaciones eléctricas? ¿Dónde están otro tipo de cosas? Entonces ahí estamos colocando también en riesgo gran parte de la Patagonia. Eh, pero quisiera invitarlos, eh, invitarlos invitarlo al pueblo italiano, de que se informe de qué es lo que es la Patagonia, de qué es lo que es Tortel hoy día. Tortel es uno de los pueblos más lindos que tiene este país, que tiene este lugar del mundo. Es uno de los paisajes más eh, paradisiacos que existen en el planeta. Y yo creo que son las reservas naturales más grandes del mundo que están quedando hoy día sin intervención en el planeta. Así que yo los invito a que las cuidemos. Eh, invirtamos no en estos proyectos, invirtamos en la protección, invirtamos ¿cierto? en la buena convivencia de los seres humanos, invirtamos ¿cierto? en la protección de esta gran biodiversidad que existe eh, en este lugar del planeta, y este planeta que va a ser de todo, así que los invito a conocer.